Contacto con el mundo, contacto con el mundo y también mejorando en todo el sentido de la palabra, porque esa toma que estamos viendo ahí es producto de que ya la tercera cámara del aire, en el, sí, aire, sí, el aire, sí, aire, así es que o sea, la, ya la integración de nuestro querido José Paulino, el ingeniero José Paulino, como parte importante de los técnicos de este programa, que son los que permiten que nosotros podamos salir. Así, con la nitidez que nos permite este canal 8. Salimos Do con filtro. Así es. <risa> <risa> Doctor, gracias por estar con nosotros, como cada viernes, y nosotros esos temas donde tenemos la oportunidad de recorrer el mundo, ¿verdad?, con esos conocimientos que usted comparte cada viernes. Y tenemos tres puntos que usted tiene previsto tocar con nosotros: las elecciones, los resultados de las elecciones de el Ecuador, es uno de los temas que usted va a tocar con nosotros otro tema es el hecho de que han confirmado ¿verdad? ya la, la anulación de la sentencia de Lula da Silva en Brasil y un tercer tema que es lo bendito, que, por decirlo de algún término <risa> popular, que dejó Bukele a los Estados Unidos son otros tres puntos que vamos a tratar con el doctor Octavio Lister en el día de hoy, así que qué bueno que estás con nosotros. Gracias eh, en realidad, el más largo es el último, por eso lo dejé así, porque ahí hay muchas cosas de qué hablar y yo sé que ustedes van a hacer muchas preguntas. Eh, comencemos los lo resultados de Ecuador. El pasado domingo se celebraron elecciones generales, en donde compitieron varios candidatos presidenciales en la segunda vuelta. Y quien había quedado en segundo lugar, después de una eh, definición prácticamente de fotofinish entre Guillermo Lazo, que representa a la derecha del Ecuador, y otro representante, porque miren lo que pasó en el Ecuador, y otro representante del sector de la izquierda y de los indígenas. Pero estaba cómodamente Andrés Araúz eh, en primer lugar esperando la segunda vuelta. Bueno, pues en la segunda vuelta Guillermo Lazo creció de tal manera que ganó la presidencia de la República del Ecuador. ¿Qué pasó ahí? Algo muy sencillo. En primer lugar, la izquierda se dividió en tres partidos. Así no iban a poder llegar mm. a ninguna parte. ¿La izquierda? La izquierda. O sea, que no solamente aquí. No no no, no, no, no. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que Andrés Araúl era el delfín de Rafael Correa. Eh, yo particularmente entiendo que Rafael Correa hizo buenos gobiernos, eh, sin embargo, su imagen quedó muy maltrecha, sobre todo porque se ha convertido ya en una tradición política, principalmente en nuestros países de, de América Latina, y es el hecho de que cuando un presidente sale, pues lo atacan por muchos eh, flancos, como es el de la corrupción, incluso está condenado eh, en ausencia, porque él nunca fue a hacer acto de presencia al Ecuador, porque decía que era una persecución política. Entonces el correísmo sufrió un desgaste y la gente no, querría, no quería más a Correa. Incluso, fíjense que Guillermo eh, Lazo apenas había tenido un 20% en la primera vuelta y supo aglutinar a todos los sectores, no obstante el ser de derecha, pues parece que los indígenas los apoyaron. La diferencia fue de un 5%, es decir, Lazo obtuvo un 52, casi 53%, y Andrés Araú obtuvo un 57 y algo. Lo más importante de esto es que tanto Andrés Araú como el propio Correa felicitaron inmediatamente a Guillermo Lazo a entender que había obtenido la victoria indiscutible. Pero también otra cosa y es que Lenin Moreno, el presidente todavía actual porque no se ha producido el cambio de mando, eh, lamentablemente todo el mundo lo vio como una víctima, porque era un hombre parapléjico, que eh, fue asaltado y le dieron un balazo en la columna y quedó inválido de la cadera hacia abajo. Y donde quiera que iba las Naciones Unidas, iba hacia todos sus compromisos mundiales, iba en su silla de ruedas, y lo veía como una persona buena, una persona que eh, una víctima de la violencia de su país, mm. de la, más que de la violencia, de la inseguridad. No obstante, no se supo manejar. Lo primero fue que rompió con Correa y se le vio como un traidor. Y bueno, pues esto es la, este América Latina, fue una sorpresa, ¿verdad? <tosse�isató> como también lo que sucedió en Perú, que eso sí van a una segunda vuelta. Ecuador participó en una segunda vuelta, Perú era en la primera vuelta. Y el que estaba en séptimo lugar quedó en primer lugar, Castillo un hombre que sale con un sombrero, ¿no? Eh, que es un maestro de escuela, pero como 18, 19 candidatos, lo preocupante es que en segundo lugar quedó Keiko Fujimori, uh -huh. pero Keiko Fujimori está, estaba privada de libertad, acusada de corrupción, corrupción, de lavado de activos. Y el padre preso, y el, el suelto por Y el, por el papá él, preso, sí. que se está muriendo ahí sí, en sí. la cárcel, óyeme. Eh, con cáncer en la lengua, creo, no sé. Bueno, el asunto es que Keiko Fujimori pudiera ganar las elecciones de la segunda vuelta ahora, creo que en Junio. O sea, fíjense los cambios que se suceden en Estados Unidos, en, los, en la América los, Latina. Los cambios, eh, profesor, y los y el parentesco que tienen eh, la política en esta país de Centroamérica con la nuestra, porque usted sí. eh, describe los candidatos, las situaciones que se dan, por ejemplo, a la división de la izquierda, que en una segunda se dividieron en tres partes, cosa que aquí usted lo dice, cuando usted menciona eso, cualquiera pensaría que usted está hablando de la República Dominicana, o sea, ese parentesco que hay entre... Es que Abinader ganó no porque el PLD se dividió, eso es una realidad, independientemente de sus méritos propios, pero la misma ciudadanía tenía cierta adversión a lo que es el PRM, que sigue siendo sí, el PRD, sí. y lo ha demostrado en la práctica. Un hombre bien intencionado, con propuestas muy buenas, pero a veces como que le vienen a la cabeza y lo propone y no ve la forma de cómo realizarla. Mira, hay, hay algo que, que nosotros tenemos, parece que está claro, y yo creo que Lister nos explica un poquito. Vemos que, o sea cuando se habla de izquierda, extrema derecha, derecha, eh, los partidos de Latinoamérica, los partidos de, en, en los nuestros, Vemos, cuando yo oigo que hablan así, yo digo, pero es que ningún partido en Latinoamérica ni este tienen filosofía de partido, o sea, no hay ni dígame la filosofía del, del PRM, no, no, dígame la filosofía del, del PLD, no, dígame la filosofía de cualquiera de los partidos de Latinoamérica, Lo que, aquí la, la filosofía de, de, de un hombre, de un hombre, de un, o sea, crean un líder que se, que se considera dueño del de, de, de, del entorno político de ese partido y ya todo el mundo tiene que seguirlo ahí o sea que no hay idea, sino un líder entonces eso define eh, lo, que, lo que yo te cuál es el parentesco precisamente eso no, no, eh, entonces, mientras estemos así no vamos a estar para ningún lado bueno, lo que pasa es que no tienen ideología Uh -huh. Porque ahora todo se ha convertido en el pragmatismo, uh -huh. en los asuntos económicos, pero la ideología es lo que le da la esencia a la vida y diferencia un partido de otro. Y cuando Así tenemos, en es que... lo que tenemos en Latinoamérica, son líderes que se, sí, se sí, quieren sí, perpetuar sí. en el poder todo el tiempo, lo no que no le dan paso más nadie. Así es. Y el desgaste viene. Correcto. Por, por default. Doctor Lula en Brasil. Uh -huh. Bueno, esto es muy breve. Uh, <risa> días pasados estuvimos hablando de la decisión de un juez de la. Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal eh, Supremo Federal de Brasil, que anuló todas las sentencias condenatorias que habían contra Lula da Silva, en razón de que no se, no se realizó en el tribunal que correspondía. O sea, no, que no fue que lo descargaron. Fue una falla fue técnica. Anularon, sea, correcto. Ahora bien, eh, la Corte Suprema de Justicia ratificó esa decisión con una votación de 8 a 3, 8 a favor que se anularan, ya le quitaron el impedimento y ya él puede ser candidato presidencial que él decida o no, ya eso es una decisión muy personal de él pero es, es bastante eh, eh, aliciente para Brasil, porque Brasil está en una situación y tú como médico sabes es más hay un sector cuando, el, cuando ganó este ahora sí, <ríe> se hay se un ven. sector de, de, eh, del, del Congreso de Brasil que está buscando la posibilidad de, de juzgarlo sí. por el desastre que ha hecho con la pandemia, sí, que sí, no, no lo enfrentó, sí. y ahora se están muriendo más de 3 sí, mil claro, personas claro. diarias. Eh, es eh, increíble, no tienen abasto para... Tiene un para, aporte de más de 5 millones, eh, millones de, de... Y, de, y de, podemos de. decir que producto de esta situación que, que ha estado pasando eh, Lula en Brasil y la anulación de estos procesos legales que él ha estado Alguno que has cumplido, ¿verdad? ¿Podría decirse que, eh, que regresaría al poder en el 22 Lula da Silva en Brasil? Existe doctor? toda la posibilidad. Por lo que te acabo de decir, se demostró que fue una víctima política de la claro. manipulación de la ultraderecha, porque Bolsonaro, lo que era un capitán de la policía. Mm. ¿no? Entonces se convirtió en el redentor, pero ahora mismo, hasta los que votaron por él se han dado cuenta que es un desastre por el mal manejo. La pandemia se está llevando mucha gente. Sí. No solamente físicamente, sino políticamente. Entonces Lula de la Silva está fresco ahí todo lo que hizo por Brasil. Sacó más de 20 millones de la pobreza. Uh -huh. Fue el sí. único presidente que en, la, en toda Latinoamérica eh, cumplió con los destinos del milenio. El único presidente. Exacto. El único. Y, y, si, y si vamos a un, a un momento histórico que cuando someten a Lula, agarran la, la renuncia de, de, Rousseau, de, de, de Rousseau o Rousseau. De Rousseff O Dilma Rousseff Dilma sí. Rousseff Agarra la, la, la, la renuncia de ella por corrupción, lo que sea. Entonces cuando Lula aún con, con toda esa cosa tenía un porcentaje muy amplio de ganar esa, esas elecciones al año claro. siguiente, entonces la mejor forma era arrastrar con Dilma a, a, a, a él y llevarlo al, aunque sea, llevarlo a la justicia, sabiendo que no tenía ni, ningún cosa, pero perdi, ese, ese golpe de, de suerte, ese golpe de. de que con ese camino político que, lle que llevaba para ganar las elecciones lo tronchó inmediatamente. Ahora por el, des el desastre de Bolsonaro que él puede, puede resurgir, pero lo, lo anularon eh, políticamente prácticamente con esa, con, esa, con, esa con ese acto. Sí, sin embargo sea? lo reivindicaron ahora sí. con la anulación de la sentencia, claro porque la gente lo ve que entonces era inocente. El tercer tema, señores, eh, yo, di <risa> yo diría el principio de no injerencia. Atención, General Paulino. Mm. Sí, de, atención con el próximo tema ah, la no injerencia en los asuntos internos de un país fíjese, Estados Unidos o más que Estados Unidos el gobierno de Joe Biden su mayor preocupación es el asunto migratorio porque él ha querido enfrentarlo no con la dureza que lo hizo Donald Trump ni haciendo muro ni nada y se ha dado cuenta que <coughs> tiene que volcar la política exterior norteamericana hacia México y Centroamérica y principalmente a lo que se ha denominado como el Triángulo Norte. Por eso ha designado a la vicepresidenta, eh, eh, Cala, ay Dios mío, Harris, Harris, la vicepresidenta Harris, Camalas La senadora Harris. Harris. Sí, eh, como, como encargada de los asuntos migratorios. Entonces ella va a realizar un periplo por Guatemala, eh, por México, Honduras, etcétera. Entonces gente bueno, que viene a pie de allá, desde su país. A, a, porque a pie es que se, se salen lo, en vehículo y la, se meten por ahí por la, la marchas, no, marcha. No, la la camina sí. eso sí. es eso sí. inhumano. Pero sí. bien, y, y la, la parte más sensible son los niños solos. Ustedes uh -huh. vieron un video nocturno que lo arrojaban desde el muro altísimo, dos niñas, una de uh -huh. cinco, otra de tres años. Eso es criminal. Sí, sí, ¿sí? eso es terrible. Entonces... Eh, Joe Biden está tratando de suavizar esto, de reconocer a los dreams, eh, toda todas estas cuestiones, eh, modificar la ley migratoria. Sin embargo, está consciente que de, mientras no se busque la forma de que en esos países haya atractivo para que la gente no emigre, no va a poder detener esta hemorragia. Entonces, va, va a haber una visita de la vicepresidenta de Estados Unidos y nombraron un enviado especial para que fuera... A esos países a reunirse, eh, Ricardo Zúñiga, cierto, de origen latino, entonces fue a, a El Salvador y solicitaron a una audiencia al presidente Nayib Bukele. Y Nayib Bukele a, ahí es que entra el desaire de Bukele a Estados claro, Unidos. Claro, y Nayib Bukele no se la concedió. No fue que había un problema de incompatibilidad de agenda, que se. Todos estos presidentes, desde que vienen a funcionario les... dejan de lo que tengan que hacer con tal de recibir. Ese día no se come. Para así, <ríe> a sí, así mismo. Pero Bukele no lo quiso recibir. Entonces, ¿qué sucede? Él se reunió con la canciller salvadoreña, con jueces, eh, eh, no, con, con investigadores de la Comisión Internacional de Combate eh, de, contra la Corrupción en El Salvador, que a diferencia de la que había en Guatemala, que era de las Naciones Unidas, este de la OEA, pero él le fue a llevar dos millones de dólares a esa comisión para luchar contra la corrupción. Yo creo que aquí no lo traen porque se pueden quedar con. Sí, este. sí. Me, crean corrupción. No, lo que es pasa chiste, es que esos millones eso de dólares crean sí, corrupción. Para no, no, no corrupción. crean ¿Qué? corrupción. Sí, sí. <risa> que después no se sepa qué van a hacer con eso. Sí. No, pero es un chiste yo sí. no pienso sí, de Que, que esa es una manera. realidad. Es un chiste que no se aleja de la bueno, realidad. Yo ¿sabes? Te lo dejo a ti que te. <risa> <risa> no pero, se aleja de la, la realidad. Está pero, oiganme esto, de todas maneras, búsqueles. Porque Donald Trump lo dijo en un momento y tú, la única razón que yo le di a Donald Trump en muchas cosas que hizo fue esa que los emigrantes, que los eh, hay emigrantes por la corrupción y los malos gobiernos latinoamericanos, y eso es verdad, es una realidad, no se le puede decir que no. Entonces, oigan esto, no lo recibió, pero ¿qué pasa? Hay una representante legisladora de, por el estado de California que se llama Norma Torres, y ella, todo parece indicar que no quiere saber de Bukele, porque es un hombre que... Aunque tiene ahora mismo el 94% del apoyo popular, ¿eh? sí, sí. porque es un mago, él es publicista. Sí, sí. No. Y, y él no se sé maneja el escenario. Muy el, bien. el escenario. Y además salió desgastado el Frente Farabundo Martín para, vale. para la Liberación sí, sí. Nacional, FMNLN. Sí. Eh, Entonces, comunistas han fracasado en Latinoamérica? No, no, no. Todito. No hay eh, uno que no ha salido. Que mira Nicaragua como Pero está? no la izquierda. Mira, mira, como, mira Nicaragua como está. Sí, Dios, Dios bendiga. Pero el problema es que en Nicaragua el presidente se ha elegido como un Mesías. Eh, y tiene que al lado el... la vicepresidenta. es el representante del, del, del comunismo y el socialismo y, el, y la izquierda del, del, claro, de Latinoamérica. Surgió en la En la práctica se puede decir, eh, el profesor Isergio, que no ha sido, como dice Sergio, un fracaso, Vitor, porque Vitor. en múltiples ocasiones han sido gobierno. Víctor, ¿Ah? yo te voy a decir la verdad. El socialismo y, el, y, el, y la izquierda yo le he visto como eso. Dale un buen filete y un buen traje y es un capitalista por el, extremo. Pero está bien, pero entonces. No se puede ir al extremo. Mira, pero, cu, cuando ganó Ricardo Martinelli en Panamá. Digo, a partir de este momento el mapa político de Latinoamérica ha cambiado. Ahora la mayoría de los gobiernos van a ser de derecha. Y mira dónde terminó preso. O sea que hay un problema ahora de todos los sectores. Pero déjeme terminarle este comentario antes que venga la verdad. La verdad es la belleza. Repita de nuevo, por favor. La verdad. sí lo serio. Señores, entonces, ¿qué pasa? Que Bukele ha llamado a los, públicamente a los electores del Estado de California para que no voten por esa representante de la Cámara. Entonces ya Estados Unidos lo están viendo como una injerencia política en los es asuntos. Es ahí donde entra el desaire como usted la... No, lo que pasa fue que Bukele, desde como él era muy pro Trump, cuando ganó Biden en febrero fue a Estados Unidos y trató de reunirse con los recientes los nombrados recientes funcionarios y ninguno lo recibió. Ah, no, pero fue, y, uno, fue una venganza. Él, sí, porque, él eh, tenía eh, esa espinita eh, ahí. Sí. Pero ¿qué ha hecho ahora? Se está acercando a China. Porque no tiene ideología, ni mm. tiene principio democrático. Él tomó el Congreso con, con las Fuerzas Armadas, acuérdense. Sí. Y él tiene... Eh, un periódico de, de Salvador que se llama El Faro. Yo, yo, yo, yo, yo, lo, yo lo envidio a él. ¿Lo Para lo que tenemos ahí, yo lo envidio a él. Pero, bueno, el yo, caso yo es. Envidio. Oye, ¿y este médico dónde fue que salió? Eh, yo oye, lo salió. yo lo envidio. <risa> Para lo que tenemos aquí, yo lo envidio. El caso, óigame, esto, que es lo más importante. Ya están diciendo los congresistas que eso no se puede permitir, la injerencia en, en las elecciones de Estados Unidos. Ahora bien. El gobierno de Biden acaba de sancionar a Rusia y expulsó a 10 diplomáticos eh, de la embajada rusa en Washington eh, y, y ha sancionado económicamente a algunos empresarios por haber intervenido en las recientes elecciones del 2020 en Estados Unidos. Ok, ¿intervinieron a favor de quién? Eso es lo que no dice de <risa> Donald Trump. Sí. Y para, los para eh, Rusia haber intervenido, eh, eh, en las elecciones, estamos hablando de la intervención basándose en la tecnología, sí. ¿verdad? Eh, para haberlo hecho, sí tenía que contar con el apoyo interno. A, un, a una investigación desde gran fraude que le hicieron de a Iqbali a en el 20. Según eso. Sí. Pero según ellos. ¿Me entiendes? Entonces ya ripostó Rusia con sanciones también. Ahora, cuando se habla de no injerencia, yo no me explico que el problema de los Estados Unidos es que se creen los guardianes, eh, eh, la policía del mundo, los, los gendarmes. Aquí hubo una injerencia, eso está claro. Una. Aquí. No, aquí. no, no, no, no la más reciente, no, okay. ¿verdad? Sí, sí, ahora fue Pompeo. Sí, pues, sí. Si la llamada de Pompeo. Oye, oh, no hay bola. No, no. <risa> no bola. ¿Verdad? Entonces, pero oígame esto finalmente. <risa> sí, sí. Finalmente. Eh, en esta semana... Hubo una declaración de Joe Biden que a mí me sorprendió, y no sé por qué eso no se destacó. Joe Biden dijo textualmente que mientras él sea el presidente de Estados Unidos, que él sea su gobierno, no va a permitir que China se convierta en la primera potencia mundial. No, pero ellos tienen que entonces crecer. Pero bueno, tú podías decirlo de otra manera. Sí. Durante mi gobierno, Estados Unidos va a consolidar su liderazgo y seguirá siendo la primera potencia mundial. Exactamente. ¿Y qué puede hacer él para evitar que China siga comiéndole los caramelos? No, y si no miren la vacuna, Porque, exacto. China y Rusia claro, en sí. Argentina están pero, pero, vacunando con la, Sturic, la, sí, ¿no? sí. La, la La vacuna rusa, oye, sí, siempre sí. caemos en la, en no, la pandemia del oígame el, y entonces. Y, indominicana, en Dominicana, tú no? yo me puse la dodosis y con sí, la... Sí, no, sinodat eh. y ya hoy... Doctor, usted Y como la, médico, que, la ¿no? que menos tiene problemas eh, de reacción y ni ha salido en los periódicos como... La, la, la ¿Pero qué dijeron que... ahora? Que era la que menos sí, efectividad sí. tenía. Pero, pero es, que no. Es, que es una, competencia, una competencia. La guerra no, de la vacuna. La no guerra verdad. de la vacuna. Yo le he dicho eso. Dentro de cinco o seis años vamos a tener más vacunas que, que marca de acetaminopro. Pero sí. Ya, <ríe> tú, tú ya sacaron, mira, la Johnson claro. y Johnson. Sacaron la otra. Y, y a todos le están viendo... Porque es una competencia. Porque la pandemia, de lo real, la pandemia es un comercio más de 100 años. Volviendo, doctor, a las declaraciones de Biden. O sea, ¿qué va a hacer él? o ¿Qué puede hacer él para decir, para ser tan tan, tan categórico? Categórico. En es una competencia. O sea, China ha venido creciendo año tras año haciendo un trabajo, ¿verdad? Para ganarse el, el puesto donde está. Ahora, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Tú una competencia. O sea... Exacto. Eh, que deberá ser sana, ¿verdad? Exacto. Porque si tú estás eh, enfocado en que tú quieras ser la primera potencia del mundo para eso, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo. ¿Y, Pero, ¿y sabe quién convirtió a China en una potencia económica? Estados Unidos. Sí. <risa> Porque los empresarios no norteamericanos, sus... buscando la mano no de obra barata, supridores. la mano de obra esclavista, se instalaron en China. Exacto. Y después, cuando el problema Ella... de la pandemia tuvieron que vender las acciones a precio de vaca muerta y el gobierno chino si no, se ellos no lo compró. Ellos lo hicieron grande y lo siguen haciendo grande. Claro, y más claro. Entonces, en definitiva... Ahora, pasa para... lo contrario, doctor. ¿Eh? Pasa lo contrario. Se da lo mismo de allá de, de China Mira, para acá. Pero si tú te fijas... Mira, un... eh, eh, quien le ha dado vigencia a los rusos ha sido el gobierno los gobiernos norteamericanos. Porque Donald Trump no decía nada porque le favorecía a él. Sí, claro. Este es lo que quiere demostrar... Es que los americanos son así, quieren demostrar su grandeza doblegando, humillando no a los países. Eso, no importa Pero es que, aunque China está en segundo lugar, pero Rusia está en un tercer lugar muy privilegiado. Entonces, no se puede subestimar. ¿no? Entonces, lo de Bukele, eh, hay, Bukele está condenado al fracaso a pesar de tener un 94% de apoyo de la población. Más de la mitad de la población salvadoreña reside en Estados Unidos. Es una diáspora grandísima sí, sí, y envían miles de millones de dólares en remesas al, al sí, Salvador, eh, eh, que pueden bloquearlo por ahí. Eh. En segundo lugar, eh, eh, señores, eh, El Salvador dolarizó su economía del 2001. O sea que ya lo que se usa es el dólar, sí. ahí también lo pueden bloquear. Los americanos han dicho, no, no, eso es una posición del presidente, seguiremos negociando, porque para ellos lo más importante es resolver el problema migratorio. Ah. Es tan importante que Juan Hernández, eh, el presidente de Honduras, lo señalaron en el juicio contra el hermano por tráfico de drogas, nada más están esperando que termine su gobierno, y sin embargo están conversando con él, porque tiene que haber un interlocutor válido para poder conseguir ellos su propósito. ¿no? Entonces, el panorama político, no me hable de injerencia porque tú eres el que más no, interviene no, no, en los sí asuntos es. internos de eh, otros países. Yo, el principio ese, ese, de la ese diplomacia... Su, no, ese es su, su punto de lanza en la política exterior. Claro, mm -hmm. el principio de la diplomacia es el de la reciprocidad. Te trato a ti de la misma manera que tú me tratas a mí. Ahora nosotros podemos, tenemos la capacidad de intervenir en los asuntos internos de, de, de, de Estados Unidos en las elecciones, de mm, ninguna manera. Bueno, bueno, bueno. Somos una minúscula, media isla, pero tenemos dignidad. Oh, y eso es lo más importante. No vamos a buscar a China de que para, para tratar de, de, de molestar a los gringos. Necesitamos a China como lo están haciendo ahora con las vacunas. Así es. Doctor, nosotros... Iba eh, a decir, bueno, tenemos la, la, el material. Contar con usted los viernes aquí es poder nosotros hacer un recorrido realmente por el mundo. Así que yo voy a invitar a esos amigos que nos están viendo en este momento a que, si quieren saber lo que pasa en el mundo, deben sintonizar cada viernes este segmento con el doctor Octavio Lister aquí en contacto con el mundo. la única forma y la única vía que usted tiene de eh, actualizar. Eh, lo que pasa en el mundo sintonizándonos nosotros cada viernes con el doctor Octavio Listo profesor, gracias por estar con nosotros por tocar esos temas extremadamente interesantes que usted los comparte cada viernes muchísimas gracias a ustedes por la invitación reiterada ve que no me llamaron Sí. sobre todo le damos gracias a Dios que hoy ningún paciente el doctor se así grabó es, así es. Gracias. porque ahí es cuando él se recuerda que sí. aquí está la diversión allá está los lo recuerdos gracias, gracias por estar con nosotros el doctor Octavio Lister en contacto con el mundo como cada viernes estuvo con nosotros aquí en contacto diario así que no le cambie porque al regreso ya lo decía que? la verdad verdad ese eh, Nayeli. Es, es un rapero diciendo verdad. <risa> Nayeli Tejada, <risa> quien nos eh, estará representando en ese importante concurso de, de belleza, mi belleza del Caribe. Que de ganar, estamos seguros que así será, le estará representando en el, la Reina Intercontinental, evento que se llevará a cabo en.